Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la extensión del Estado de Emergencia Nacional por otros 45 días a solicitud del Presidente de la República, Luis Abinader Corona. Hizo la solicitud para garantizar la reapertura económica del país de manera efectiva. El nuevo Estado de Emergencia regirá a partir de este 18 de octubre, donde representantes de varios partidos políticos han solicitado que su aprobación se realice con cambios, entre ellos el que permita el libre tránsito durante el horario del toque de queda. Legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano PRSC pidieron que aún aprobado el toque de queda se pueda transitar libremente al considerar que no es necesario restringir el tránsito vehicular alegando que no se rompe el distanciamiento social mientras se conduce porque se hace con su vehículo. Yo pienso que aquí la información básicamente ya, es el tránsito vehicular, que se permita el tránsito vehicular. Es decir, que tú y yo nos, pod nos podemos desplazar de un punto a otro, pero no vamos a poder, es decir, no va, no va a existir de que un restaurante abierto, una es eso. Eso es lo que ap aparentemente... ¿Termina la nota, madre. No, todavía. Ah. Recordamos que en esta semana el Colegio Médico Dominicano recomendó nueva vez que se retome el antiguo horario del toque de queda tras afirm afirmar que la flexibilización de la medida restrictivas ha provocado un aumento sustancial en casos de COVID-19 en el país. ¿Concuerdan ustedes con la postura del Colegio Médico o por el contrario son partidarios de que haya libre tránsito en el país día y noche pese a la aprobación del toque de queda? Vamos a ver, Francis. Bueno, eh, diría que es confusa la, la idea porque cuando se tiene toque de queda es que todos estamos eh, resguardados en nuestros hogares. Es ridículo. Y, y yo me quedé muy pensativo cuando escuché una parte de la noticia en la noche de ayer en razón de qué sentido tiene los 45 días entonces y, y el toque de queda cuando no tenemos las restricciones de tránsito. El toque de queda sabemos que nosotros fuimos unos críticos en su momento porque fue más que, que evidente que se utilizó por el pasado gobierno para fines politiqueros. De hecho, mientras mantenía secuestrado... Ah, se puede decir, eh, recluido en las casas a la oposición, ellos andaban a, la, a las anchas, es decir, aquí no hubo restricción para el PLD danilista que andaba en la calle tirado con el penco y nosotros teníamos la información y sabíamos en qué se estaba utilizando esos 45 días o ese estado de emergencia que también dio paso a que se hicieran bastantes negocios de los cuales nosotros criticábamos. Ahora bien, el hoy se requiere de continuidad de lucha contra el COVID y uno de los mecanismos que se ha entendido, es más expedito, la más consecuente con, con el COVID-19 para luchar contra él, un enemigo que no, no se sabe dónde, se, dónde reposa porque infecta, es que el Estado, al diseñar estas medidas, siempre he pedido que me den una referencia que en esta etapa que vamos a iniciar, ¿dónde nos encontramos? Por múltiples razones, para poder saber hacia dónde vamos, cuál será el resultado final, si será lo mismo de reponer nuevos plazos y será lo mismo de seguir escuchando cuántas personas infectadas, cuántas personas muertas, cuántas personas en recuperación. Entonces, o tomamos la medida con fines y objetivos claros para que nos, nos conduzcan a un resultado final en el cual todos queremos que sea la liberación total ya de y saber que el COVID está controlado y si no, en mejor caso, erradicado. Pero aún es parte del comunicado mundial que hay incertidumbre, incluso en no muchos aspectos. No hay incertidumbre, en Europa eso ha, dado, eso ha dado un giro para atrás, tan peor que cuando Así se es. comenzó. Según vi hace un, unos minutos, ¿Y prácticamente, en el periódico Unidos? Listín Diario. Entonces, entonces no cuando York. tenemos situaciones como esta, o le ponemos carácter que tenga sentido, no con el que nosotros criticamos, porque vi un nuevo senador criticar a Paliza y a todos los que se oponían a esos plazos, porque nosotros le decíamos al país que, espérate, Estamos en plena campaña y aparte de ser en plena estrategia o en plena lucha contra el COVID, el gobierno lo usaba para fines politiqueros, llevando a, a, a la población esa existencia de solidaridad. Miren, señores, con lo querer vender a un candidato en todo lo ancho y amplio de ese trayecto del marzo 19 hasta que vinimos a la primera desescalada, la segunda desescalada, y no hemos quedado en la segunda, y no nos dicen que no estamos en desescalada total, no. sino que nos mantiene en, en constante. Entonces yo creo, tiene un tanto la propuesta de, de los diputados, un tanto sentido, el libre tránsito, es decir que usted pueda salir, yo diría yo ir a casa de mi mamá a visitarla a esa hora, ¿qué hago? Es decir, ¿qué tránsito, hacia dónde vamos y con qué objetivo andar en la calle. Imagínate tú que andaremos los vehículos, sin detenernos será en ningún lado, o en, o yendo a un punto familiar, no a, a lugares públicos porque van a estar cerrados, o simplemente cualquier necesidad se pueda transitar, una locura, transitar y usted no va a tener ningún tipo de restricción en las calles con los retenes que tenemos producto de ese mismo plan y yo en la verdad es que no me han dado la respuesta hacia dónde nos conduce esto qué vamos a obtener por las restricciones que estamos teniendo a ciertas horas y si vamos a ver la luz y reducir al máximo el contagio las muertes y que haya muchos recuperados. Es lo que yo creo que me deben de decir para fines de continuar con estas políticas de restricción. Bueno, eh, adelante Carolina. Eh, no estoy para nada de acuerdo con este planteamiento de que continuemos con el toque de queda, pero que se permita el, el, do, el tránsito vehicular. O sea, me parece una posición incoherente en todo el sentido de la palabra, porque entonces, ¿qué sentido tendría el toque de queda si se podía andar? Para la gente de a pie. Entonces, <risa> no estarán los policías en las calles. T También es eh, eh, no discriminatorio no tendrán... eso. Es un discrimen, porque te está diciendo a lo no, que han... No, no, pero se supone no, que no, para pero, todo. No, no, no, no, te está diciendo, te está diciendo el, la justificación que yo dan, Carolina. el es. tránsito vehicular en vehículos. Sí, entonces el que no tiene vehículo, el que tiene moto, motocicleta... Eso es ridículo, amado, en todo el sentido de la palabra. Entonces, o y que se abra todo... Todo lo desbaratado, lo de a pie, lo que no tienen donde montarse, lo que además tienen una bicicleta, no pueden salir a la calle. O sea, en cambio, los otros sí. Habría que rumba definir aclarar para los que aclarar eso. Montado. Habría que definir... ¿Mm? O sea, y tú te preguntas, y yo le pregunto a los diputados de la Pero Fuerza del Pueblo del PRCC y al PRD si se le puede llamar partido, que, que ellos entienden si al se PRDCC, le puesto, ¿y a y al PRD si se le puede llamar partido. PRDCC. Entonces yo me pregunto, o le pregunto a ellos, ¿hacia dónde se va a dirigir un ciudadano, como decía Francis, hacia dónde, para qué sería la movilidad en horas de la noche si sí se supone que todo estará cerrado. O sea, no entiendo cuál es el punto de esto. O abrimos todo para que la gente se pueda movilizar, ir a los lugares, que aparentemente eso es lo que yo, aparentemente que eso es lo que ellos plantean, o es para que la gente salga a dar vueltas por la ciudad en las calles en las noches o bien como se ha estado haciendo de manera escondida, haciendo las fiestas, claro, los paris, y claro. que tengan la posibilidad de salir a las 2, a las 3 de la mañana, en disano. las madrugadas, a las 10 de la noche, sí. que ahora si lo hacen, lo hacen con más cuidado, con más restricción, porque ya a las 9 tienen que estar en su casa. Sí. Entonces como que son cosas que a veces tú no, no entiendes en qué, en qué es que están pensando algunos legisladores. Eh, no me sumo tampoco a la posición que asume el Colegio Médico de retornar al horario anterior, porque hemos visto que hasta el momento, desde que se estableció el nuevo horario, solo hubo un día en el que el, el, el número aumentó de manera significativa, que llegó casi a 2.000, pero hasta el momento lo que vemos, según los números que ofrece el Ministerio de Salud Pública, se han mantenido constantes, son básicamente los mismos, la tasa de contagio es básicamente la misma, la tasa de letalidad es la misma. Entonces, eh, eh, generalmente vemos que siempre el colegio médico tiene informes un tanto diferentes a los que ofrece el Ministerio de Salud Pública. No sabemos si se estén basando en algunas informaciones que el ministerio no esté dando, ¿verdad?, pero hasta el momento vemos que las cosas han seguido constantes y que hay cierto nivel de estabilidad en lo que tiene que ver con el COVID en el país. Por eso no creo que sea necesario volver al toque de queda, al, al horario antiguo que era a las 7 de la noche y a las 5 de la tarde. En el caso de los domingos podría sopesarse y, y los sábados. Pero bien, hasta ahora lo que nosotros hemos estado viendo en el país es que ha habido una constante, hay casos por ejemplo, en la Altagracia, me parece que fue donde se detectó un foco. Ellos a, a aluden o acusan a que es a una gallera que había abierta y parece que se, se, se produjo un contagio para varias personas y, y se, se, se anó esta situación de, de casos eh, que se salieron de control. Pero hasta tanto nosotros tenemos... ...que hay cierto nivel de estabilidad con el tema en el país. Otro elemento que podríamos nosotros citar es lo que tiene que ver con la parte eh, turística. Y eh, si ellos están pensando en ese sentido, en ese tenor... ...de que como hay movilidad y de que se está impulsando el sector turismo... ...en la República Dominicana, quieren flexibilizar la movilidad. Tampoco le veo sentido en, en ese aspecto. Otra de las cosas que nosotros debemos de ir pensando... Por ejemplo, a propósito del béisbol invernal, ¿cómo sería la pelota en la República Dominicana? Si se supone que los 45 días, a menos que haya un cambio, ya eh, más alejado a la fecha actual. Otra de las cosas, los cines eh, están abiertos, los teatros, eh, no sabemos el horario, cómo se van a manejar, o sea, hay un número de cosas. Es interesante, si tú te se abre preguntas, un sí? cine eh, público, un cine abierto, ¿cómo le llama? Autocinema. Autocinema, es decir, si podríamos... Y hay un ir, en la capital Oye, se, y hay un se realizó. Proyecto, sí. eh, lo está desarrollando el Grupo Ramos uh -huh. a través de La Sirena. Uh -huh. Y no recuerdo qué otra entidad. Bueno, ellos en la capital Creo se realizó el primero. Caribbean Cinema, Caribbean Cinema y el Grupo Ramos están desarrollando en los parqueos de La Sirena. Correcto. Desde los carros, lo que era antes, ¿te acuerdas? Sí, Cuando veíamos los muñequitos de Archie. Sí, sí. Archie, ¿Te Archie, de Archie? Ah, claro. Mera. Ellos iban mucho al autocinema. Mira eso sería entonces una de las características que tendría la movilidad vehicular entonces I vamos al cine sí nos juntamos ahí eh, y, y nos parqueamos en los que andamos juntos sí. nos parqueamos cercanos pero el único problema sí. es que aquí Imagínate. hay gente que no va a poder ver porque tiene unos ahumados en el cristal Francis verdad <risa> <risa> ¿Eh? No, no, no, no, no, yo no, no me refiero a Francis. Yo no sé si él No, yo pensé que era no, yo. Pero hay no, gente no. Que, que tiene casi un 70% de los vehículos. De lo vehículo, el vehículo mío tiene cristal ahumado de protección, pero el de Carolina no se ve. Padre. Yo no la veo. <ríe> sí, hay que. Por, es por un asunto de seguridad. No tuyo, Carolina. Carolina. Tiene como un noventa. yo creo. Es <ríe> <ríe> por un asunto de seguridad. Entonces, Ay, qué... eh, en este último aspecto sería bueno haber escuchado, sería importante haber escuchado el sustento o el, el, el fundamento en que estos legisladores basan esta información y esta posición que asumen. Realmente pienso que hay mucha gente que no la ha entendido, totalmente incoherente. Bueno, gracias, Carolina. Miren, eh, me, me parece... Verá, el, el, el asunto del estado de emergencia era es necesario continuar con esto porque todavía no hemos salido de la crisis, eh, quizá nos espera todavía mucho tiempo más de crisis, pero el asunto que plantean los partidos Fuerza del Pueblo, eh, partido reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, que dice Carolina, si es que se le puede llamar partido pero al verdad. PRD... Dice ella o sea, partiendo de no, no, lo que ella, era. al PRD, tú sí, decías. El PRD ah, partiendo el PRD. de lo que era y de lo que ha exacto sí bueno, eh, ah, pero el PRD está ahí. Sí, sí, el ah, PRD yo está, no sabía que sí, ahí. Sí, está planteando que, que el, se permita la movilidad vehicular, ya. pero entonces el toque de queda no tendría sentido. Miren, por qué yo no estoy de acuerdo con esa posición de esos tres partidos, y eh, es porque en, básicamente. Hay una situación acá. Eh, no cua, en contra de los taxistas que están. No, no, no, no, no, no, no, no, <risa> no, no. Pero hay una cosa y es que recuérdense que cuando usted eh, plantea cosas como esta tiene que tomar en cuenta eh, la, la cultura misma de, de, de la población a la que usted le va a someter la ley. La ley no puede ser algo frío, eh, que esté ahí, que obligue. No, la ley tiene que ser algo que de alguna manera la sociedad se beneficie de ella. La ley solo prevé, dice la Constitución como norma general, lo que es bueno y factible para la sociedad, lo que es adecuado para la sociedad. Lo que quiere decir que si nosotros eh, tomamos una decisión de ese tipo, esos legisladores de esos partidos saben lo desenfrenado que es el pueblo dominicano. El, hay un anuncio famoso que lo hacía Cukir, dice, al dominicano le encanta un can y hace una fiesta por cualquier cosa y en cualquier lugar. Y eso es verdad, Ese es, esa es nuestra forma de ser, esa es, esa es nuestra, nuestra idiosincrasia. Si nosotros hacemos eso, se llenarán lugares que no son adecuados para fiestas y bebederas, se llenarán lugares no adecuados para eso porque los adecuados están cerrados. Se van a llenar de gente, por lo que decía Carolina. Usted podrá transitar en su vehículo y ya ni siquiera los taxistas van a resolver ese problema que lo están resolviendo en este momento. Porque esa, ese, ese deseo de que nos permitan trabajar de noche para, tra para transportar a quien, bueno, para transportar a todos los clandestinos que se mueven de noche. A mí me dijo alguien antes de ayer o ayer que tenía un taxista que tiene autorización de manejarse, de, de moverse de noche durante el toque de queda. Sí, hay algunos. Exacto. Entonces, óigame, eso es señal de que aquí todo se relaja, todo se distiende. Y esa distensión lo que hace es, lo que hace es que nos perjudica a la larga. O sea, quitarle el, el, el asunto no tendría sentido porque el toque de queda es precisamente para evitar el trasiego de personas y que la persona pueda tener facilidad para romper con el distanciamiento social para hacer burbujas sociales, como se dice ahora. Entonces, en definitiva, yo pienso que no es adecuado. Esa, esa posición que quizás se haya hecho con toda la intención de... ¿verdad? No sabemos porque no hay un argumento, al menos no lo tenemos acá. Pero quizás no vamos a partir del, del argumento malo, vamos a partir de la idea de que ellos estaban pretendiendo, los partidos que lo proponen, el hecho de que, bueno... A la sociedad hay que darle un cierto respiro, hay que permitirle a la gente que por circunstancias no tenga que estar, eh, lo, lo tenga que estar deteniendo una patrulla de la policía o, de la, o del ejército y preguntarle para dónde usted va, qué usted hace, camine, va preso porque se pasó 5, 10, 15 o 20 minutos del toque de queda, o una hora. O sea, a veces se dan esas circunstancias. Eh, Quizás quizá esa, esa era la intención, pero podría resultar más mala la medicina que la enfermedad. Es que nosotros sabemos la sociedad que tenemos, exacto, Amado. Entonces, exacto. aún buscando tener un poco de control, ha sido incontrolable. Si fuéramos chinos, si fuéramos chinos, o si fuéramos japoneses, o si fuéramos de una sociedad disciplinada, organizada, usted dice, bueno, está bien, porque la gente va a utilizar ese mecanismo, esa oportunidad, sí. para llegar a su casa fuera, sí. de lo, fuera del horario. Me tocó, cuando hablaste de la sociedad disciplinada, me tocaste a, su, a Foucault que establecía eh, ese mecanismo que encuentra el poder para hacer que las sociedades se, sean sumisos a proyectos, a planes. Y no, porque es, no es sumisión. Eh, pero es que, La sumisión se ve, ve como ley, una imposición. Ya por es? ley, nosotros debemos ser eh, sociedad por el COVID, no ha transformado al mundo y no ha convertido en esa, de hecho, en una sociedad disciplinada. Tenemos ya en nuestro comportamiento, al ir a un lugar, hasta vemos, yo hay lugares que no entro de, de golpe como si estuviera en zona, no, en vida normal. Si veo más de tres personas en un mismo sitio, yo me reteo re, y miro, Veo que no puedo entrar. Yo mismo digo que no puedo tú? entrar porque hay más de tres personas que es lo que me ha condicionado en la creyendo, situación? ¿Y tú estás creyendo que la, la actuación de Francis Rodríguez es la actuación de todos los Francis Rodríguez que hay en este país? Es que tú eres un, un... no Bueno, es lo que he tenido que aprender. Tú, es que tú eres, un, tú eres un, un ente extraño, que no encaja. Nosotros los que cumplimos con eso somos extraños, no encajamos en esta sociedad. Eh, Quizás a veces hay gente que se siente porque que porque yo no privando Mira, o, o, te a, o que no quieren... Eh, te voy a poner un reto. Cuando tú llegas a un sitio y haces eso, yo te aseguro a ti que debe haber alguien que llega y entra y, y ni siquiera pregunta. El, el, ese es el episodio que he vivido en más Ajá. de una ocasión. Claro. Y porque me mira así. Y, y, y yo no opino. Y es el portero que le dice, él está primero. Exacto. Sí, pero es lo que está es allá. Así digo, es. Le, y, yo lo, y en una le tuve que contestar por el distanciamiento, amigo. mire esas dos personas y este espacio es muy pequeño. Entonces, eh, y se quedó ahí. Eh, sí, no, porque así. Sí, y se te ponen diciendo, delante. Entonces, a darle esa oportunidad a la gente de que transiten en su vehículo sería... Nada, que no exista ningún toque de que. Pero, señores, con toda la restricción y la policía atrás, en estas últimas esta última semanas se ha visto o se ha evidenciado el irrespeto y accionar de ciertos individuos que desarrollan negocios de diversión, ya sea pues, a la modalidad de puerta cerrada o... A la clarona, uh -huh. como se dice que están para allá en la hosto, en, sí. en la parte la alta, auto, en la libertad. Pero llegando a la espínola, en la, libre y la libertad. Es una verdadera demostración de opulencia, de irrespeto para los que lo cumplimos y de irrespeto a la autoridad. La uh -huh. autoridad, si sigue en este, en este venir, ¿qué, va, qué, ¿qué tanto nosotros podríamos ya resistir? la presión que genera estos grupos de diversiones y con esta modalidad que se procura obtener. Es un asunto que vuelvo y repito, si nosotros nos planteamos que estamos por condición impuesta por el COVID en una realidad distinta a la que vivíamos, o nos ajustamos o rompemos esto. Que, es decir, que tenemos que tomar una decisión. Tú, por ejemplo, de esos aspectos que tú planteas, ¿verdad? Entonces tenemos, eh, y, y citas, los negocios que se han estado incumpliendo y la gente que participe en ello Pero eso, un, eso es un segmento, un grupo, pero cuando lo planteamos a nivel del país, cuando vemos esos barrios de la capital, la Puerto Plata, Santiago, los ríos, las playas, lo que pasó en ese hotel que fue multado por un millón de pesos... Y estamos hablando fue? de un hotel en Punta Cana en Punta principio. Cana. El Ministerio de Turismo lo multó y tú ah, dices era un, y un te, Bahía Príncipe. Y tú sí. te preguntas, pero o sea, ¿Qué es lo que piensan? Y cuando tú lo escuchas, tú sabes qué es lo que piensan. No, que no hay COVID, que eso no es nada, que eso no importa, que eso no mata, ya eso se acabó. Y tú te quedas así y sencillamente te quedas callado, porque a nivel de ignorancia, en ese sentido, no vale la pena ni entrar en, en discusión o debate, no o tratar de, de, de orientarlo, de que entienda que sí que tenemos una realidad. Y lo que ha pasado... En otros países debe de ser ejemplo para nosotros que hemos tenido cierta estabilidad en, en las últimas semanas, en los últimos meses, partiendo de cómo era el principio, señora, la gente muriéndose y un contagio eh, que tú no, no, no sabías qué hacer. Eh, por ejemplo, en Nueva York hay zonas eh, rojas que han debido cerrar. Aún nosotros sabiendo la posición que asume el presidente de ese país es lo y los estados, hacer, ¿sí? eh, por ejemplo, Brooklyn, otro, han cerrado lo que es en, en Brooklyn, eh, salón, está cerrado. Sí, cerrado salones, eh, barberías, o sea, sea negocios donde hay, donde se puede agrupar gente, han debido cerrar. Y ustedes se imaginan que nosotros después de siete, ocho meses, que tengamos que en un enero, porque en diciembre nadie va a poder con esto, porque no se puede básicamente ahora, imagínense en diciembre, pero imagínense en enero que nosotros tengamos que volver a cerrar el país, o que tengamos que volver a restringir la medida, o que haya que cerrar por unos 15 o un, o un mes de días. No puede ser una cosa desastrosa. Yo, yo, yo pienso que debíamos de hacerlo por una razón. Hay que decirle a la población que eso puede ocurrir, y eso solamente, y la, la población solamente lo va a entender cuando se haga. O sea, yo estoy de acuerdo con el Colegio Médico Dominicano que tú no estás de acuerdo. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué yo estoy de acuerdo? Porque esta es una nación de gente que si no es a la mala no entiende. Mira, aquí tú eres decente con una persona y esa persona confunde tu decencia con cobardía. Así es. Confunde tu decencia con cobardía. Por eso yo... Por eso yo siempre he vivido proclamando, olvídense, si ustedes me ven vestido con saco y corbata, porque yo soy un profesional del derecho y eso es parte de mi vestimenta, pero detrás, debajo de este, de, de este saco y esta corbata hay un tigre nacido, criado y revolcado en rabo y chivo. no se confundan conmigo. Sí. Y eso lo tuve que hacer, óyeme, a un dirigente choferil de aquí, a un dirigente choferil que fue a chantajearme, no voy a decir el nombre uh -huh. para que después, pero hubo un, un dirigente que fue a chantajearme, por un asunto de un, un, un, un chofer que estaba preso. Y dice, si le ponen prisión preventiva, te quemo ahí adelante. Digo, y yo te parto. Si me hace eso, te parto tal cosa. Se lo dije así a lo pelado. Sí, Usted es muy guapo. Digo, yo sí, yo soy nacido en chivo A mí nadie me quiere si no con Y le responde, Amado, lo haces de manera educada. Dicen lo, que eres un paraguayo Claro. Entonces, <ríe> lamentablemente... Sí, no, pero que así. Lamentablemente, un palomo, un palomo. lamentablemente cuando tú te comportas decentemente en este así país, es. la gente cree que, que tú, es, tú eres, que tú eres un pendejo. Cobarde, exacto, un cobarde, un pendejo. Mira, tenemos entonces, entonces, entonces, ¿qué tú tienes que hacer con el perdón, Francis? ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes obligatoriamente que ser el tipo decente cuando sea necesario y también ser el tigre. Es decir, que todos deben, debemos auto, es decir, todos debemos presumir que nos conocemos. En que yo sé decirme la palabra también. Exacto. Vamos Bien, a la llamada. Buenos aunque, días. No, aunque mi decencia no, Muy la, buenos no me permite. Días. El... Sí. <risa> Adelante, Buen días. buenos días. Buenos días. Mira, mi comentario es con respecto al, al tema de los centros de diversión. Mm. Eh, yo en mi caso soy copropietaria de uno, okay. en el cual estoy cerrada totalmente. Okay. Estás cumpliendo y te está claro, afectando pero fíjate pero fíjate un asunto esto me ha, ha estado arrastrando deuda de local sí, no, un, sí, impuesto, claro. un impuesto que estuvi, que estuvimos pagando que no nos ha servido de nada claro. porque nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo ¿qué no. sucede? Okay. actualmente ¿cuál es el problema? la mayoría de los centros de diversiones de aquí de Macorís están cerrados los que están trabajando por detrás que sabemos cuáles son a quizás han ido también por un asunto de fuerza, ya de desesperación porque ahora mismo hay colmados que están peores que los, que los centros entra. de diversión y no hay venden casas de familia, hay casas de familia que actualmente te están comprando más cervezas sí. a ah, la también. cervecería de es cualquier verdad. negocio. Pero, pero los bares no pueden transformarse un negocio en un expendio de bebida vía delivery. Por eso no pero está fíjate, prohibido. No, claro. Pero fíjate cuál es la realidad. ¿Qué pero, bueno. hago yo con venderla con delivery? Si a tres casas de esa persona la vaina vale libremente. libremente. Entonces, <risa> ¿qué debieran de hacer las autoridades? Si vamos a cerrar los centros de todos. diversión, los colmados, yo no sé si ustedes... Se recuerdan una época. Los colmados para vender bebidas y cigarrillos sí. tenían que tener un permiso, un permiso especial. La claro. patente. Entonces, claro. ¿Por qué? Bueno. Porque como bar yo solicito un permiso. Sí. Yo me pago un impuesto. Claro. Acuérdense que yo pago un impuesto por derecho de autor. Un, sí. colmado, te lo, un colmado lo paga. No. No, entonces, esas autoridades, si quisieran tener una solución directa, vamos a la cervecería, bueno, ustedes van a tener 15 días de tregua en donde no pueden vender bebidas al público, donde no puedan distribuirlas. Una, una pregunta, tercera, mi dama. Pero, mira, ella, ella ha planteado Ajá, muy franquismo. claramente una situación sí, sí. que es interesante y prácticamente solucionar. me está convenciendo de estar de tu lado. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta. Carolina? Ayer nosotros tratábamos el tema en lo en lo que tiene que ver con el sueldo 13 y lo que se plantea de que las empresas que están cerradas y que están dentro del Plan eh, de ayuda fase 1. No sé si, eh, si ustedes están de manera formal. Nosotros no calificamos. No califican. En de, en de entrada, cuando Ay, ahí mismo. estábamos por todas las reglas, no nos entraron. Pero Porque ustedes en caso, están ajá. en la TCS o los empleados. En el caso ya de nosotros, como el esposo mío y yo somos los propietarios. Okay. Y los empleados en ese momento, eh, camareras, y eso que no pertenecían a la ciudad de San Francisco lo que nosotros tuvimos que hacer fue liquidarlos okay. porque no entramos al programa y para y como vivíamos en una incertidumbre ya vimos, nos vimos en la necesidad bueno no básicamente tenemos que cerrar el negocio una sí. pregunta sí, claro. eh, el propietario del local no le ha dado ninguna concepción entendiendo la situación mira tú sabes que siempre es una cadena cuando tú tienes un local claro. es tu negocio Sí. Ya hay más para adelante, no te importa. No, lo que pasa es que... Hay una, hay, una, hay una consideración de no no tener un... ¿Cómo te digo? Una fuerza de que tenga que pagarme hoy. Okay. Eh, Humora, cosas así. Hay una hay una rebaja, pero como quiera, tengo todo paralizado. Pero sobre todo... Muchísimas gracias. Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por mira, la gentileza la de llamarnos y explicarnos todo este mira, proceso. Mira, yo estoy con ella. Yo, perfectamente, es el modelo de negocio que debe de retomar la, el mecanismo de control. Es decir, lo que ella ha planteado requiere que la autoridad se ocupe de sus obligaciones respecto a que si hay restricción en un sector, sea para todos. Sí. Que no exista esta disparidad, esta... Que unos sí, otros no. La amalgama de colores en la pelota. En la pelota. <risa> y yo voy a. Cada quien tiene como una, hay que tratar una, este una norma diferente. Señores, la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que permitan el libre tránsito en horarios del toque de queda? Esa es la pregunta. La pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381. Adelante, Carolina. Vamos a los WhatsApp. Sí, ahí vamos entonces a iniciar con los WhatsApp que nos han escrito en el día de hoy. Iniciamos con el 1963 que nos manda este link. Escríbanos, por favor, siempre para poderle leer. José Adalberto García nos manda esta postal de buenos días, gracias. Willy Hierro nos escribe, dice Willy, buenos días. Quiero felicitar a Carolina por su excelente entrevista al doctor Octavio Ceballos en el programa de Fran Tejada, muy sustanciosa y profesional. Muchísimas gracias, Willy. Sí, anoche estuvimos conversando con el doctor Ceballos, hablando de la actualidad política. ¿Se va del PLD? No, no, no, Ceballos no. No, no, una no pregunta. <ríe> Él asume un rol pasivo, si se quiere, y en defensa, aunque reconociendo algunos aspectos negativos del partido. Gracias, Willy. Muchas gracias, corazón. Seguimos entonces con Anaten, que nos manda este. Esta información dice el doctor Marcelino Reynoso, propietario de la clínica Reynoso y general de Brigada Médico eh, de la Policía Nacional. Retirado, se, se, se suma a los candidatos que aspiran a ser juez o suplente de la Junta, representando a la provincia. Le deseamos éxito en su entrevista mañana, jueves, en el Senado. El doctor Reynoso estará en, la, en, el, en el Senado en la entrevista. ¿Qué Vamos bien? A, a Vamos a ver una qué llamada. pasa. Así es. Buenos días. Sí, Buen día. Días. Buen día. Muchas bendiciones para ese bello grupo. Amén. Gracias igual. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, mi llamada es, mira, de aquí de los maestros. Eh, no encontramos qué hacer con toda esa basura. Los maestros. Sí. Vamos a ver. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron Uy, por allá? Ya tiene 15 días ya. No, que eso, no es, eso por es mentira aquí. suya, mi doña. <ríe> ah, ah, ah, ah, sí, sí, sí, le voy a ¿Sí? mandar una foto de cómo está la basura sí. aquí. Lo que no, ella no, dice, lo que ella dice, que tal vez la fecha no sea exacta, porque, porque no han va a durar tanto tiempo. No va a pasar. Y, y pues saben que Carolina ha estado luchando con este tema y ya ella lo que ha optado por decir: no, eso es mentira. ¿Desde quienes nos llaman? Es a mí que me lo está diciendo. Sí, pero, pero la... porque pasaron por la calle principal, pero no entraron por las calles laterales. Ok. Pero una pregunta, en las calles laterales, si